Aleluya, gloria, gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga mucho. Tenemos eh, un poquito de ruido con mi perro. Ya, ya. Y entonces, eh, solamente... Saludos a todos los que están aquí con nosotros ahora. Gracias a los que se están conectando a través de radioevenecer.com, puertorrico.com. Saludos a nuestro presidente Francisco Orlandi. Gracias por estar siempre ahí, presente. Así que eh, gracias por estar con, os, con nosotros conectados, igualmente los que están en Facebook Live. Eh, gracias. Ya tengo en el chat a mi, a mi amiga y hermana Mildred Sierra, que se encarga de saludar y traspasarme las peticas, de, peticiones de oración también. Gracias una vez más. Y vamos a terminar hoy lo que es la cuarta parte del salmo 139, del 19 al 24. Así que vamos a escuchar primera una pequeña alabanza. No más a la, vamos a orar primero eh, y después continuamos alabando y glorificando en nombre de Cristo. Es una bendición por él estar con ustedes. Gracias a las dos damas que me ayudaron en la próxima, las últimas dos semanas, Mildred y Angeline, que ha sido de mucha bendición. Siguieron el, el, lo que quería mostrar. Lo hicieron muy bien. Así que eh, me siento orgullosa de las chicas que están trabajando. Igual que lo que están predicando en la página de Facebook o en la en la página y en la emisora. Gracias a todos los que se están conectando. Así que eh, mil gracias. Todos están ahí, ya mismo me siguen pasando aquellos que se están conectando en la, en la emisora. Mientras tanto, saludos a Aurea, Jenny, eh, Wichi, que está con nosotros, Ma María Roldán, saludos. Bienvenidos a todos. Como siempre, les habla la pastora Angie Rodríguez de la Iglesia Nazaret de talleres a la cual me, orgullo, eh, me siento orgullosa de pastorear pues, ya por 15, casi 16 años. Y eh, estamos aquí en la calle Nueva Palma, 1106 en talleres Nos estamos eh, comunicando siempre. Todos los días a través de Facebook Live y los martes a través de la iglesia, de, pero por Facebook Live. Y también los sábados estamos por Un Café con Dios, por Facebook y también por emisora eh, eh, Rico.com Igualmente, los jueves eh, tenemos culto, pero también tenemos a la hermana Maribel Alejandro, que, tiene, que está con el programa de SELA, pausa y medita, que es de mucha bendición a las cuatro, a, la ocho, me, a la ocho y media de la noche, todos los jueves. Así que vamos a, a orar para comenzar este culto de adoración, ese poquito de tiempo, esta hora que estamos separando para hablar con nuestro Dios, sentarnos con un café, con un té, con un jugo. Hoy estoy con un té. Porque el estómago está ahí como esperando, pidiendo ayuda. Así que estoy con un té. Que el café pues eh, que tienta a ser un poquito fuerte cuando te sientes afectada del estómago. Así que oremos. Señor, te doy gracias porque has permitido que estemos atrás otra vez aquí, hablando contigo, enseñando, de lo, que tú, enseñando de lo que tú nos enseñas a través de la palabra. Gracias por todo lo que se están conectando. Gracias por aquellos que más tarde lo van a ver también. Señor, gracias por cada una de las personas que han sacado este tiempo para bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a buscar la palabra en el Salmo 139, los versos los últimos del 19 al 24. Uso, voy a usar la versión nueva traducción viviente. Salmo 139 del 19 al 24. nos dice Francisco Dios te bendiga pastora aquí con un buen jugo de uva bien frito no me, de, no me hagas fiero hace un poco de calor sí y pero de verdad que gracias saludos a Lupe Dios te bendiga mucho no sé si estás con Concelina, así que saludos y bendiciones. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes asesinos. blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, no deberías odiar a los que te odian. No deberías, debería despreciar a los que te se oponen. Sí, los odio por todas las, con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Pero el 23 y 24 son importantes y muy importantes. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, Apruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la, de la, de la vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra, que sea de bendición a cada uno de nosotros que este momento vamos, eh, hemos tomado, tomando este tiempo para compartir y aprender de ti. Ada, Dios te bendiga mucho. Dios nos conoce completamente. Él sabe todo de ti, y igual de mí. Sabe todo. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Dios sabe de todo, sabe todo. Salud, saludos a Milbari Mojica de Rincón, Rudy Santiago de Chile, Diana Vega de, de, de Quebradillas. Saludos a todos. Gracias por estar ahí. Esta última parte aclara la seguridad que tenía David de la ayuda y la protección, protección diaria que recibía de Dios. Así como David sabía que tenía siempre al Señor al lado tuyo, yo te pregunto, ¿Cómo de, deberíamos nosotros tenerla también? ¿Cómo deberíamos sentir, sentirnos nosotros sabiendo que tenemos a alguien que nos asa, ama, que nos guía, que está pendiente de nosotros en todo momento? <coughs> Y ahora yo podría preguntarme y preguntarle a ustedes que en estos momentos, en estos días, hay tantas personas que, que no quieren creer en el Señor. Hay gente que, que aún con todas las situaciones que pasamos día por día en medio de estas situaciones de salud que es mundial. ¿Por qué entonces nos aguantamos y no queremos entonces seguir como deberíamos estar agarrados del Señor? Que si Él tiene todo y conoce todo en nosotros, sabe cómo estás, qué necesitas. Y a veces... No, no, no, le hagamos, le hacemos caso. Te podría preguntar. Que en medio de todo hay mucha gente que, como digo, se ha apartado de Dios. Pero yo te preguntar, te puedo preguntar. ¿Cuál es el, el círculo en donde te mueves? ¿Con quiénes tomo café? ¿A quién le cuentas tus cosas más, más íntimas? ¿Es a Dios ¿O, o a otra persona? ¿Sabe que Él sabe todo de ti? Que si alguien te podía escuchar y ponerte paz en tu corazón, es Dios. Por eso David no entendía dónde estaba el compromiso de la gente hacia Dios. David no podía entender en dónde estaba el compromiso porque la mayoría no eran amigos de Dios entonces te pregunto a ti ¿sabes? no es que te olvides o te alejes de las personas del mundo pero sigue en este mundo o oh, ¿Qué te gustaría tener más cerca de ti? Saludos a María Montañez, Mildred me dice que Héctor Colón de Guam, María Isabel Camacho de, de Rincón, Onyx Lugo desde Oslo, no, Noruega. Juan Martorel desde Uruguay. Y José de Jesús desde El Salvador. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a, vamos a leer eh, o buscar. En los versos que acabamos, acabamos, de leer, vamos a ir entre lo, lo que es el 19 y 20 y dice, Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida, ustedes asesinos, Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu, de tu nombre. David está presentando razones para que, Señor, acaba con ellos. Hay, hay muchas cosas, son perversos, están afectando, son, son asesinos, blasfeman contra ti. Son tus enemigos, hacen mal uso de tu nombre. Entonces... ¿Qué podemos eh, hablar de, o qué podemos de, de decir de eso? Sí, David estaba bien furioso, porque no entendía, porque él estaba, estaba tan seguro de lo que, en quién estaba confiando, en lo que el Señor había hecho con él, lo que estaba haciendo, y él tenía coraje, estaba molesto, estaba que si, si le, van a, le daban el permiso mira yo lo hago por ti pero había muchos errores y David en ese momento lamentablemente lo estaba acusando de, de, de todo de todo lo mal que había hecho aunque él era de acuerdo del corazón de Dios, pero habían pasado muchas cosas en su vida. Ya él estaba en una edad avanzada. Y es importante que, que él pudiera entender que no podía hacerlo como él quería hacerlo. Entonces te decían mira, dicen que... Cosas tan malas de ti. No te creen, hablan, hablan de tu nombre, de ti. Y cosas en contra tuya. Hablaban a mal de ti todo el tiempo. ¿Cómo me puedo reír cuando hablan mal de ti? ¿Sabe que mucha gente, cuando están la gente en grupo y no le sirven al Señor? Muchos de ellos tienen por costumbre. A hablar más mal, mal de las cosas del Señor, pero hay de ti también que sabiéndolo, sabiendo quién es Dios, te prestas a hacer eso: que esos son enemigos de Dios y están tomando el nombre de Dios en mano. Y eso es muy, muy, importante. Y tenemos que recordar de eso. En los, en los, diez, los diez mandamientos que encontramos en Éxodo, Éxodo 20, y nos habla al principio de que no podemos tomar el nombre de Dios en vano. Y lo primero, lo más importante que el Señor está poniendo al frente de las cosas que van a hacer y de las que no pueden hacer decía el Charles Wendell pastor evangélico autor de educación eh, predicador en la radio David se sentía tan cerca del Señor que los enemigos de Dios se habían convertido en sus enemigos él aborrecía lo que Dios aborrecía, y eso es lo importante que nosotros lo entendamos cuando, cuando le estamos sirviendo al Señor, y aquel que lo está, está en esa es eh, si lo hago o no lo hago, si todavía puede esperar a, a servirle al Señor. Y, y es importante que, que eh, sepamos que es importante que hay situaciones que nosotros no podemos permitir que pasen, que no podemos reírnos las, las gracias, las palabras que hacen haciendo daño al, al Señor. No podemos eh, seguir la, la corriente no te estoy diciendo que no le hables, pero que no hagas lo mismo que están haciendo ellos. Hay personas que, que necesitan tener un, un, un, una relación bien fuerte. Perdónenme un momento. Así que vamos a, a, a entender que David estaba tan molesto y quería que cada persona que está haciendo cosas en contra del Señor lo pagaran, lo pagaran, porque era, era, eso era, estaban hablando en contra de Dios y, a, en contra, hacerlo en contra de Dios era es estar en contra de él también vamos a eh, dice aquí mil eh, entonces dice que Jenny esposa de José de Jesús desde El Salvador, está aquí conectada, eh, Rubén Alicea de Ohio, Ivonne Ciani desde Turquía, Benito Pérez de Connecticut, Iván Rodríguez de New York, Jerónimo, Soto desde de Panamá, con café en mano. Gloria a Dios. Gregorio Rivera de Miami. Rubén Alcántara de Honduras. Sonia Colón desde Argentina. Hay 171 personas conectadas. Me dice Orlandi que volvimos a romper récord, gloria a Dios, eso lo hacen ustedes, que estemos conectados, y ustedes están ahí con nosotros hablando y aprendiendo del Señor, eh, Demetrio Soto desde Italia, dice que es una buena, una bonita programación, gracias, gracias Demetrio, me alegro que estés ahí con nosotros, entonces, hay muchas personas que igualmente piensan de esa moda, de esa, moda, eh, moda, esa forma. Eh, no le sirven al Señor, no les preocupa porque tomaré tener el tiempo para entonces dedicarlo al Señor. Pero no es así. Hay valores que nosotros como cristianos y aún no cristianos tenemos que comp eh, compartir y com eh, llevar a, llevarlos a cabo. El que no le sirves al Señor no te da derecho a hablar mal del Señor porque está hablando sobre el nombre del Señor estás hablando en vano, estás hablando de lo contrario, y esas cosas el Señor usted la, lo ve, Él está consciente de todo, pero, ¿y por qué permitimos que la gente que no le sirva al Señor, habla, hable tanto mal y haciendo cosas que no te rías?, no le des cabida a creer nadie está, me, me está viendo, nadie me conoce y están hablando, estoy yo, pero te está riendo. Estás de acuerdo de una forma de lo que están hablando, de lo, lo que están haciendo. Te está riendo de las cosas que hacen o dicen en contra de Dios. También está mal. Dios te bendiga, Maribel. Así que, vemos la, vamos a ir a, al 21 y el 22. Mientras tanto, Gene, Geromi, ah, Jerónimo está con jugo de naranja. Maribel, Dios te bendiga. Creo que, ah, Santos Pérez desde Irlanda. Carmen Tirado desde Argentina. Ger, Ger, Jerónimo Ber, Bercada desde Paraguay, Dios me lo bendiga a todos. Me alegro mucho que estén ahí con conmigo en estos momentos. Leamos el, la par, la parte del 21 y 22. Oh, señor, no debería odiar a los que te odian. No debería despreciar a los que te lo que se oponen. Sí, los odio son todas con todas mis fuerzas porque tus enemigos son mis enemigos o sea mira dios aborrézalos, los tengo eh, ten perfecto odio contra ellos son nuestros enemigos no te aman no te sirven pero ¿cuál sería tu respuesta a esta situación? ¿Qué sé, ¿Cómo sería la mía? La mía, yo simplemente que no le sigo la corriente, es lo primero. Porque si están hablando en el Señor, yo tengo que poner, pararme de frente y decir, no, no. delante de mí, no. Yo creo que estás faltando el de respeto. Al Dios, ¿qué te ha hecho Belari? Nada, pues no te por tienes por qué hablar o expresarte como lo estás haciendo, y no es reírse, no, yo me levanto y me voy, no es que no dejes de ser amigos de ellos, pero no hagas lo mismo que están haciendo ellos, no lo hagas. Permiso. Saludos a María Colón desde Canana con un cappuccino frío en las manos. Tú no sabes que es una de las cosas que más me gusta el café frío. Y en ca cappuccino más. Eh, eh, Simón Bergodere desde eh, Ecuador con café en mano. Aleluya, bienvenidos. Me alegro mucho que estén conmigo aquí. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Cuál, cuál, sería, la, cuál sería la tuya? Porque no es quedarnos callados y re, reírnos. Ah, mira lo que estás está diciendo. No, si sabes que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo no es correcto, no te rías, no le des cabida al enemigo, no no, le, no, no es lo correcto. Lo que vivimos dentro de familias en las que no todos son creyentes, nos damos cuenta que no es fácil, que es difícil en muchos momentos no dejarse de llevar por el mundo y vivir en una rectitud. Pero tú tienes que hacer el alto, tienes que hacer la diferencia. Yo, cuando yo me convertí, tenía 24 años, tengo 60 ahora, habíamos crecido en la iglesia católica, pero el hablar de, de una religión diferente prácticamente estaba prohibido. Pero yo tuve tu, un encuentro con Dios, no importa qué lugar tú estabas, qué, qué lugar como tal, pero yo entendí que estando donde estaba no era lo correcto que tenía que nos conocer algún un lugar donde me pudiera eh, conectar directamente con Dios y fue una decisión hermosa vivir ese momento de, de olvidarme de todo lo que mi familia estaba pensando y decía y empezar directamente caminar de otra forma, en otro lugar, que fue fácil, no lo fue, porque eh, era ir en contra lo que todo el mundo en la familia pensaba, pero cuando entendemos que Dios tiene un propósito en tu vida, tenemos que hacer lo contrario, tenemos que seguir aparte, no, dejar, no, no dejarlos de hablar, no de, no dejarlos o no dejar de compartir con la familia, al contrario. Hay que dar testimonio de lo que Dios está haciendo contigo. Pero es como si no podemos hacer como si tuvieras un bastón y quisiéramos que todo el mundo estuviera en orden. Y lo vamos a hacer con nuestro testimonio. Pero no podemos coger un bastón y caer a bastonazos a todo el mundo. No es lo correcto. Ni podemos entonces hacer lo que queramos, queramos hacer. Al contrario. Hay que tener cuidado de lo que hacemos. Cuidarnos de no contaminarlos o contaminarnos nosotros con lo que la gente, sea familia o no, que está diciendo o haciendo que no es bueno. Haz o da el ejemplo de la diferencia. Tú puedes compartir con mucha gente, pero no tienes que hacerlo pero lo mismo que ellos hacen. Me acuerdo que hace, yo trabajando en un banco, hicieron una actividad, y no sé si en un momento lo he, lo he comentado, que estaban haciendo unos bizcochos, y uno ah, que estaba con nosotros, que sabía que yo era cristiana, y en ese lugar él era la única, y él hizo una apuesta, una que iba a lograr que yo comiera del bizcocho que él había hecho y que me iba a ver, eh, ¿cómo se dice? Cuando tú tomas este, y alcohol y te emborrachas. Y yo le dije, eh, después que me dio un pesazo de bizcocho que yo lo probé, Empezó a reírse y todo el mundo que taman con él también. Y yo le dije, ¿sabes qué? Gracias. Primero te digo que el, el bizcocho está riquísimo, tiene un buen sabor. Pero ¿sabes qué? Cuando tú usas alcohol, alcohol, eh, licor con alcohol, cuando se cocina, pierde ese alcohol. Se queda solamente el dulce, que es lo que uno busca sea, que sea diferente. Ah, oh, este, lo, tú comiste, pero es que primero que ore antes de, de comerlo. Segundo, que no tiene alcohol. No lo tiene. Porque ya fue cocido. Así que si tu intención era verme borracha lamentablemente no lo está y como él lo hizo frente a todos amigos todos los que están allí igualmente yo le contesté de frente muy seria yo gracias tremendo bizcocho si no tienes el amigo en primer lugar es un problema me alegro eh, eh, que puedas lograr lo que tú quieres pero todo el mundo le cayó encima tú lo hiciste a propósito para dañar a Angie eso no se hace yo no dije en una palabra no la regañé, no le dije nada pero como le contesté real y sinceramente porque yo sé también de bizcochos y simplemente como verdad eso es así y simplemente me levanté y seguí, a él le cayeron encima porque me había quedado a hacer daño delante de todo el mundo, sabiendo él como los que estaban conmigo, los que estaban allí me, me conocían y sabían que yo era cristiana. De hecho, yo estaba allí a cargo de lo que era un círculo de oración que Dios puso en mi corazón para hacerlo en ese lugar. Estu yo estuve dos años a cargo y después me fui y todavía estaba funcionando así que tú no puedes dejar de llevar con la corriente no puedes dejar de hacer las cosas como ellos están haciendo porque no es lo correcto por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando permitimos que haya una hendidura en tu caminar donde el enemigo pueda meterse. Me acuerdo que mi pastora, mi primera pastora, Neita Soto, hizo un, un, un retiro y trajo una reflexión y nos puso a hacer, a hacer un, un círculo donde ella se, pasó, se puso en el medio y nos decía no se suelten no se venden de la mano ninguno. Y van a hacer fuerza, pero no pueden soltarse. Porque ahora, si te sueltas, vas a darle oportunidad al enemigo a entrar. No puede haber ni una hendidura, por más pequeñita que sea. No lo hagas. No permitas que nada fuera de tu alrededor pueda afectarte a ti como persona, como cristiano, que amas las cosas del Señor y quieres caminar como Él quiere que caminemos. Tenemos que amar a nuestros enemigos. David quería acabar con ellos, destruzarlos. Pero David, eh, David, el Señor no iba a hacerlo de esa forma, porque él sabía que era el desahogo que él tenía para que el Señor hiciera algo diferente, aunque él sabía que iba, no iba a ser así. David decía, el odio, Odio a los que te amorrecen. Lo hacía bien, pero no podía hacer lo mismo que estaban haciendo ellos. Tenía que hacerlo de otra forma. Eh, George Spurman di, decía, dijo, escribió acerca, eh, muy acerca, acertadamente sobre esto y dijo, el amor a todos los hombres son con benevolencia en nuestro ser, es nuestro ser, o de, es nuestro deber. Pero el amar a los malvados con complacencia debería ser un crimen. El aborrecer a un hombre porque, porque sí o por algún mal no nos ha hecho, no está hecho para nosotros. Sería un mal, pero el aborrecer a un hombre porque en, en es un enemigo de la bondad y el, y el enemigo de la justicia, no es otra cosa que una obligación. Cuando más amamos a Dios, más indignados estaremos por los que rehusan su afecto. Pero no nos, nos llama a matarlos. Acabar con ellos, al contrario, con el amor que Dios pone en nosotros, podemos cambiar esa forma de pensar también. No hacer lo mismo que ellos, no, pero sí hacer la diferencia. La diferencia está en la compasencia, o sea, sacrificar satisfacción eh, o placer porque porque alguien está haciendo mal y lo estamos tranquilos estamos, nos metemos tran uh, tranquilos no me, no me afecto me siento satisfecha aunque están haciendo eso yo no puedo reírme de las gracias de aquel que hace un sistema mal contra Dios, diciendo, es solamente un chiste, no puedo ser complaciente con una persona y seguir en comunión con él, debo vivir la vida alejada de este tipo de personas, no es que no los, no los saludes, no que no compartes en ciertos momentos, pero no puedes estar en comunión con las personas en esa posición, que están viendo cómo hablar mal de aquel que nosotros adoramos saludos a Michael Rosa desde México con un buen café en la mano gloria a Dios me alegro mucho y los últimos versos 23 y 24 y ese, nosotros que usarlo y tenerlo muy pendiente en nuestra vida. Perdone que me, me, de momento que me, me rellé. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos que me inquietan. Y el 4:24 dice, señ señálame. Cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Examíname. Escuchemos una, una eh, alabanza. los bolsas de basura en ti ocho con la alegra aroma de fabuloso, disponible in Sand Club Examiname. Aleluya. Mientras escuchando está este himno, grabate este textos estos textos estos versos, escúchalos. Sí, señor. Sí. Mi corazón fue conoce, mi pensamiento. Esta es la petición de David al Señor. Aleluya Dígame En el camino, en el camino Dígame. Aleluya Dígame. Sí Señor Thank Y guíame en el, en el camino eterno. ¿Cuántas veces quizás te has preguntado y hay, o hay, o has querido hacerle esa oración? ¿O has benditado, benditado en esos versos como Dios como David hacía con el Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos que me inquietan, enséñame cualquier cosa que en mí te pueda ofender y guíame por el camino de la vida eterna. Muchas veces, Podemos hacer una esa oración, pero hacerla de, a, de aquí para afuera. No, no estar diciéndonos de lo más profundo de tu oración. Estás hablando directamente con el Señor. Dile al Señor: examíname, examíname, pruébame, mira mis pensamientos. Él lo puede hacer. Él está contigo 24 horas, te conoce, conoce todo alrededor, tu, alrededor tuyo. Saludos a Víctor Torres de Culebra, Pedro Juan Benítez de Madrid, con capuchina en mano, a Capito Torres de Turquía con café en mano. Y Dalia Pérez de Caguas con un juguito de parcha. Ay, oh, con mucho mielo, sí. Hace mucho calor. Luis Lucas Gutiérrez de Argentina con café. Aleluya. Por eso David nos invita a que lo analicemos cuidadosamente esta oración nosotros tenemos que ir día por día ir dentro de la, dentro, de la, dentro de la presencia del Señor y hablar con Él Señor quizás hice algo que no me acuerdo qué hice mal Señor examíname si hay algo que no está en orden, sácalo a la luz. Dilo. Tú conoces mi corazón. ¿Sabes con yo soy? Pruébame. ¿A dónde está? ¿Cómo están mis pensamientos? Porque si hay algo que me pueda hacer daño o pueda hacer daño a otra persona, ayúdame porque quiero caminar el, el, el, por el camino eterno es lo más importante podrías tú en este momento pararte frente a un espejo y hacer esta oración verte a ti mismo hablando con el Señor y decirle al Señor si algo no hay bien, sácalo Señor necesito que cambies todo, guíame, examíname, saca todo, como yo le digo, virar, mirarnos como en media, como una media, lo, como coges una media la, la viras. Así no puede ser el señor. Sacar todo lo que puedes guardarlo en tu corazón y sacarlo porque te va a hacer daño, porque no es lo correcto. Y eso lo tenemos que hacer todos los días. No permita, Señor, que nada afecte mi relación contigo. No permites que, no permita que nadie, nada, ni nadie, entre a mi mente y dañe lo que tengo contigo. Importante. Que lo que tú digas y lo que tú reflejas sea el, el, el amor de Cristo. La luz de Cristo esté en ti. Pero esto no puede estar si tú estás en dos, como decimos, en dos mantos. Está bien aquí y cuando estoy allá también me estoy igual. No. O eres sí o eres no. Pero en medio no puede ser. Así que tenemos que meditar día por día. Este Salmo 139 es hermoso. Y nos lleva desde el principio a poder confiar, confiar reconocer quién es Dios. Que nos, nos conoce desde antes de que nosotros ser creados, ya lo sabe. Y la gente a veces dice, no, eso es así. El Señor sabe todo, todo, todo, todo. Es como si vas a ir a, a no solamente a hacerte como una media, mirarte, pero vamos a ir más tecnológico. Cuando te hacen un examen, un MRI, o te hacen algo, algo así que es bien profundo, pues tenemos que pedirle al Señor que haga lo mismo, escanea a mí, saca aquello que no te, te, te gusta, muéstralo, que yo quiero, quiero ver aquello que tengo que sacar de mi vida para hacer las cosas como deben ser tranquilo así que y decirle al Señor y guíame por el camino eterno y ese solamente cam podemos caminarlo cuando son las cosas en orden como el Señor quiere no como yo quiero solamente como el Señor quiere Así que así termina este hermoso salmo. Guíame por el camino eterno. David no quería ningún otro tipo de camino que no fuera aprobado por Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué nosotros buscamos de Dios? ¿Un camino de éxito? Una, eh, una buena economía de cosas fáciles en la vida, o quiere caminar íntimamente con el Señor, con lo más profundo de lo que Él pueda enseñarte y darte. Y eso lo podemos conseguir. De, de acuerdo, el tiempo que dedicamos a estar con el Señor. Él debe ser nuestra prioridad día por día en nuestra vida. Día por día. Así que yo te reto que hoy en tu conversación con Dios, como yo digo a veces, con un café, con Dios, un juguito ya antes de acostarte. Y le, le hagas y le muestres o le repitas esta parte. El Salmo 139, los versos 23 y 24. ¿Sí? Ya estamos terminando, pero vamos mientras, mientras eh, me pueden decir que alguno quiera oración, porque a veces necesitamos que Dios nos entienda, pero entendemos que el Señor lo puede hacer, pero no lo creemos y tenemos que decirle al Señor, mira, examíname, y tráeme en mi mente lo que yo estoy haciendo mal. Y Él lo hace. Si algo te molesta, algo no entiendes, habla con Él. Y te, puedo, te, te invito a que repitas esta oración: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay un camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Así que vamos a escuchar esta alabanza. Si alguna, alguna persona necesita oración, me puede mostrar o en lo que están en la radio, decirlo en el chat y vamos a estar orando. Mientras tanto, vamos a escuchar esta alabanza. mm <clears throat> Señor. A dónde yo iré de tu presencia, si fluyese a los cielos. o en nombre profundo de la tierra, allí estás tú. Examine. Aleluya. examíname vamos a, a, a, a eh, orar y eh, tengo eh, ro, eh, Francisco eh, tengo también mi corazón eh, que Yarisa hace un poquito de tiempo que no está con nosotros yo sé que con eh, las tormentas Puede ser afectado también los internet en, en, en República Dominicana. Pero vamos a orar y quiero que todos eh, nos unamos en un, este pensamiento y también tenemos también el que hace tiempo que tampoco nos sabemos, el de María Maribel, hace tiempo que no sabemos de AMET, Ahmed, eh, que, que ahora mismo no sabemos la situación de persecución allí donde están ellos, así que eh, vamos a seguir orando y pedirle al Señor que, que podamos saber de ellos, seguimos orando y en la iglesia estamos orando también por ellos, así que Vamos a, a, a orar, levantemos nuestras manos y nuestro corazón para que el Señor se haga cargo de todo. Este, eh, nosotros solamente podemos orar. Gracias, Mildred. Tenemos que orar confiando que Dios tiene el control. Yo sé que, y, y yo estando, estoy orando por Yarisa, también pensé en, en Hamed, que hace tiempo no se conecta con nosotros. Y él había dicho que estaban en una situación difícil en lo que era la persecución. Estamos en los, los campos, en los montes, Escu, eh, es, es, Lejos de lo que era la civilización, como uno dice, porque estaban, estaban buscándolos para mandarlos. Así que levanto, levantamos nuestras manos para que el Señor escuche nuestra oración y seguir su voluntad, que podamos saber, saber de ellos que están bien. Que es lo más importante, que hacer saber que ellos están bien. Señor, en este momento te damos gracias primeramente por este tiempo de estar contigo, de hablar con Dios. Te doy a oh Dios gracias por esta oportunidad. Y en este momento te entrego mi corazón y te entrego mi pensamiento. Pero te pido, oh Dios, que tom tomas, eh, tomas el control de Yarisa, que no sabemos de ella. Señor, no sabemos. Eh, si tú usas tu asociación, si es por internet o porque otra situación, porque no sabemos de ella. Mira también a Med. sabemos que hay mucha situación donde ellos están, pero sabemos que ellos confían en ti, que tú estás con, con nosotros, igualmente cuando estás con ellos, porque nos conoces de la punta de, los, de nuestra cabeza, a nuestros pies, que sabes nuestro corazón, lo que nos queremos en, entre nosotros. Señor, permite que pronto, pronto, pronto podamos saber de ellos, de lo que ellos necesitan, que podamos saber que nuestra oración ha sido contestada. Señor, gracias, gracias, porque es necesario que como el pueblo tuyo podamos unirnos, clamando por cada persona que sabemos que pueden pasar, pueden pasar situaciones. Y ahora te lo entrego a ti, como siempre te digo, en una bandeja de plata. Que seas tú, Dios mío, tomando el control de cada uno de ellos, que podamos saber, que Francisco pueda recibir un, un, un mensaje en cualquiera de las programaciones de algo de, algo de ellos dos. Igual a aquellos que están pasando por situaciones diferentes en, en cada país. Señor, permite que podamos, que esta oración llegue a lo más profundo de tu corazón y podamos sentir que hemos sido escuchados y que pronto vamos a saber de ellos señor gracias por todo lo que tú haces y permitas en el nombre de Jesús amén amén amén me despido de ustedes gracias mil por estar conmigo ahora le pido a los que están conectados por la radio a aquellos que dan también a través de eh, facebook live como conectarte con Evenacer, eh, Radio Evenacer Puerto Rico .com, que ahora empiezan pro un programa de nuestro presidente en, dedicado a los pastores. Pero yo sé que los que no son pastores van a aprender mucho de lo que él va a traer. Así que, Dios bendigo, empiezan hasta ahora y sí que... Dios bendiga, tómate un, búscate un trafeo, un juguito, porque está haciendo calor. Y te sientas a escuchar lo, el programa del de hermano Francisco Orlandi. Dios bendiga a todos, igualmente a los que se conectan en Facebook también. Recuerden que mañana a las 8 de la noche, igualmente, estamos en, en Facebook más... La, la, la emisora y entonces más tarde quizás mañana puedas ver también si quieres en a través de benecer eh, tv en youtube puedas ver esta, pre, este mensaje igual los mensajes de los niños que se están conectando a las 3 de la tarde los sábados dios bendiga dios continúe a, a Danos paz y bendición a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, los bendigo. Amén, amén.